Hola, yo soy Maril Mitidieri, trabajo en el laboratorio de fitobatología de INTA San Pedro y lo que trajimos es Coagro para mostrar es parte de nuestro trabajo. Nosotros este, hacemos mucho énfasis en el control de enfermedades en duraznero, siempre buscando alternativas a los fungicidas. Eh, probamos de distintas eh, sustancias que podrían contribuir a reducir el uso de los plaguicidas de síntesis química. En este caso... Trajimos un ejemplo que es el efecto de un extracto natural que proviene de una planta llamada Meraleuca alternifolia y que nosotros hacemos pruebas in vitro para demostrar que controla el patógeno y con esas pruebas también acompañamos eh, con ensayos a campo. Así que el que esté interesado en este tipo de tecnologías nos puede visitar.